Nuestro Batman Chabert Nuestro Batman Julián Chabert porque hoy es el Batman Day Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes A ver, ¿dónde está? ¿Se fue? Hola, hola chicos, perdón, eh, soy Luis Soy Luis, camarada, no, no, es que Julián no está ¿Cómo fue Julián no está eh, Acá Luis? encuentro Tengo... una persona no. pero... Oh. A ver <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ha tomado mucha aguardiente este Batman. Hola, a Batman. Menos mal que es viernes, ¿no? Mi Ay. amigo Enzo, todo es hermoso lo de los cómics. Julián, vos sabés más que yo y nos vas a ir llevando. Gisela, yo sé que es neófita como yo. Claro, mañana es el día de Batman porque hay aniversario de cuando se creó el primer Batman. Y vinimos a una casa de cómics y nos encanta porque todo tiene que ver con eso. Todo yo, tiene que, que ver soy con nuevo, Batman. Todo me gusta. Y Enzo, cada... Cosita tiene su historia. Vení de este lado, así lo vamos viendo. En este caso, él tiene de todo. Mira, por ejemplo, recién venía la gente y preguntaba y me asombraba: ¿tenés distintas varitas de Harry Potter y le decía cuál es tu casa preferida? ¿Qué significa eso? Claro, porque en Harry Potter tenés como el mundo. Eh, está Hogwarts, que hay cuatro casas Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, por ejemplo yo me hice el test en la página oficial, yo soy Hufflepuff que sería a ver, no tengo, será que es todo con amarillo y negro, ¿Qué es más a ver, acá tengo por ejemplo este sería el logo de la taza de Jaffer Pop. Claro, Entonces, no venís a buscar cualquier varita, no, depende de la casa. Es exacto, maravilloso, es un nada. mundo. Dame algunos precios porque me sorprendían los precios. Sí, las varitas, por ejemplo, salen 6.500. Son todas oficiales de la línea Wizarding World, que son las mismas ¿Pero que tiene no magia. los parques temáticos. Viste los parques de esos universos que ves en Orlando, en California. Claro. Es todo traído, todo merchandising oficial. Amir. Tanto las varitas, tazas, túnicas, las bufandas de los personajes muñecos, quiere pagar lo que sale, pero dice que tengan magia. Quiere apuntarle, por ejemplo, a... Quiere hacer desaparecer Tú un par de crees, personas. Si uno no uno cree, tiene magia. Bueno, Así que, que hay que creer. Eso me dijo Liliana Bodoc, imagínate. Bueno, volvemos a Batman. Mañana sí, sí. es el día de Batman. Y cada cosa tiene su historia. Por ejemplo, Luisito, empezamos. Veo esto y digo, qué raro. ¿Por qué un muñeco mitad Batman, mitad Guasón? Y ya tiene su historia. Claro, este sería el Batman que ríe. Que en uno de los cómics, que ahí después te lo muestro rápido, eh, Batman estaba muy cerca del guasón y se contamina con una toxina muy rara, entonces empieza a perder la cordura. Sigue siendo Bruce Wayne, sigue siendo Batman, pero con la psicosis del guasón, entonces tiene todos los recursos, bueno. pero está loco. Entonces uno de los mayores enemigos que ha enfrentado el mismo Batman. Ah, mira. Lo decíamos en la previa, lo interesante de Batman, a diferencia de Superman, que no tiene superpoderes... Que bueno, que es millonario, pero que el tipo tiene la oscuridad dentro es... y que tiene esa cosa de que un rato es bueno, otro rato le cuesta y creo que eso lo hace más interesante. Eso es lo que hace bastante interesante al personaje porque siguen tiene muy buenas intenciones, pero tiene unos traumas que pobrecito, o sea, está está loco. A ver, a ser está loco. Levante la mano tenemos... quien no tiene trauma de la, no la infancia, tiene por eso chiquito, te entonces, Sí, también eso te va a identificar. Aparte lo lindo del personaje es que no es simplemente voy pelea como surpan con todos los poderes. No, es vulnerable. O sea, es muy humano ese personaje. Entonces... Como decía Felipito, luchador incansable, el mérito es estar cansado y seguir luchando. Contame de esto, porque tienen lo buscan mucho. ¿Qué son esos muñequitos? Estos muñequitos se llaman Funko o Funko Pop, que cada uno de estos muñecos hacen ediciones muy limitadas a nivel mundial. Y lo que tiene es que después no vuelven a hacer el mismo modelo. Hacen una sola tirada y después se agotan. Vuelven a hacer tal vez otro Batman, como otro que tengo por allá también. Este, por ejemplo, es una edición especial de los 80 aniversarios del personaje. Y lo hacen una sola vez. Entonces la gente se vuelve loca porque quiere uno específico. Entonces ahí entra como el capricho de la gente y el fanatismo de la colección también. ¿Cuántos salen? Arrancan más o menos en los 8000 y de ahí van subiendo en base a tamaño, por ejemplo, es lo mismo este tamaño que este otro. El de abajo es, es un Batman con el Batimóvil. Ah, es bien de los 70. Es los... bien de los 50, si sí. sí onda como el Batman de Adam West. ¿Lo ves Luisito? ¿Lo ves bien de ahí? Sí. ¿Sí? Eh, entonces, eso que tienen, de que cada figura lo, lo hace como un poco único y la gente sobre lo que y lo quiere comprar. ¿Les piden algo específico la gente de Batman o piden todo lo que estoy viendo acá y cada oh, cosa les llama la atención? Todo, me piden desde billeteras, tazas, figuras, coleccionables, cómic, muchos cómics, que hay muchísimo Batman, uno de los superhéroes con mayor cómic del mundo porque nació en el 39. O sea, tiene más de 80 años de trayectoria, entonces hay muchas cosas. Juli. Llaveros de Ya Llaveros. Remeras también, por ah, ejemplo. Vamos, ya tenemos remeras así, de la última película de Robert Pattinson. Mm -hmm. La típica con el logo sí. de toda la vida, como la película Yo de tenía Mike tenía Creo que después está otra más animada, más tipo cómic. Una onda así, tipo bien retro. Con Batman y Robin. Y esa ni la entendí de cuenta. Esta sería Harley Quinn, ah, que es bien. como la secuaz del guasón sí. y la secuaz y la novia. Que está, que es muy bonita en la de la película sí. que ¿Sí? es la. Se interpreta Margot Robbie. Margot Robbie que es, sí, es preciosa. Difícil, sí, bien. Julián, te escucho. Hablando de Margot Robbie. A ver qué les llama la atención en ese de todo. caso. No, que quiero que se meta en una polémica, que diga cuál es su actor favorito de Batman. Viste que hay gente que le gusta George Clooney, otro que le gusta a Ah, tenés razón, ver, porque eh, varios. Eh, también el, el marido de Jennifer López, ¿no fue? Ben Affleck, ben Affleck Michael también Keaton hizo... de los 90. ¿Cuál, ¿Cuál es el de él? Claro. Qué fiero el de Ben Affleck, qué fiero ese Batman. Sí, sí, Me gusta mal. y lo vas a hacer vos mañana porque están haciendo como un acertijo por toda la ciudad en la semana de Batman. Y mañana vas a juntar a la gente y le vas a preguntar cuál es, tu, cuál es tu actor favorito de Batman y vas a hacer un juego. Y te pregunta, Julián, cuál es tu actor favorito de Batman y por qué. Mi actor favorito, estoy en un debate ahora, porque hace poco salió la película de Robert Pattinson. Me pareció muy buena porque, a ver, he leído mil millones de cómics de Batman y lo veo como un Batman bastante cercano a varios cómics. Pero también me encanta Christian Bale, Christian Bale me parece uh -huh. excelente porque tiene tres películas y una mejor que la otra. Los primeros los de Adam este West. muchacho, el del mundo de Jack, ¿cómo es el ah, Tim Burton. Eh, Tim Burton con Michael Keaton. ¿Qué te parecieron? éramos jóvenes, a, a, a mí me encanta Yo las vi de, eh, un poco más grandes, o sea, tipo 14, 15 años y las películas me encantaron. O sea, poniéndonos en la época, el 89 eran películas muy arriesgadas, muy oscuras, bien con la onda de Batman, así que no, Michael Keaton <susurra> es un actor así. Bueno, así como a este hombre le, le encanta Batman, mucha gente viene a buscar todo esto que están viendo, el merchandising de Bien. Batman y otras cosas, pues tenemos Avengers, se lo vamos a mostrar otro día. Sí queremos decirle que mañana es el Batman Day en Mendoza y tenemos actividades en Municipalidad de Capital de la 14. Y vos, ¿desde qué hora vas a estar acá? Estamos el 9 de julio, casi peatonal. Yo estoy desde las 10 hasta las 19 de mañana, eh, de 12 a 2 va a estar Batman acá en el local también para sacarse fotos. De hecho, el Batman de Christian Bale, del Caballero Oscuro. Y también eh, a las 5 en punto arrancamos con todas las actividades como sorteos, eh, preguntas y respuestas de Batman. Y también vamos a hacer un debate, que esto atento a todos los fanáticos. Voy a elegir seis personas al azar. Cada una tiene que defender durante un minuto y medio cuál es el mejor actor de Batman para ya darle Mira, un cierre a este tema. Con de debate que... y todo. Christian B, Nokia Val Kimmer, Robert Pattinson y listo. Y con el aplausómetro definiremos cuál es el mejor Batman me mañana. Me encantó. Aplausómetro, qué maravilla todo lo que generan los superhéroes. Yo no dejo de sorprenderme. Me agarra medio costadito, pero me encanta. Bueno, están invitados al día de Batman mañana acá en la ciudad de Mendoza. Gracias, gracias Juli, Juli. Y gracias a nuestro anfitrión allí. Ahí a Batman. Tendría que hacer Che de en un día. ¿Qué? Sí. Yo ya ¿Te tengo llega Gastón y los cuidado. Chávez. Nuestro banda favorito es el nuestro. Nuestro Batman, es Batman y es el guasón, es un poco de todo.